para grabar esta cosa. Ok, ahora estamos grabando. Entonces la responsabilidad social empresarial y el capital humano es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos tener en consideración para poder eh, entender de que si el Estado, los políticos, los empresarios no se unen para sacar el país adelante entonces en vez de llevar un país a una solución que sea en la cual la gente se une para sacar las, las cosas adelante y ser proactivos y no reactivos que después de que quede la crema ¿no cierto vamos a vamos a estar llorando pena porque abrieron el molde de eh, no sé, el Apumanque, lo abrieron, lo cerraron, abrieron el de Quilpué, lo abrieron, lo cerraron, eh, estaban abriendo varios más y tuvieron que abrirlos y cerraron, tuvieron que, suponte, poner en cuarentena todo Santiago, eh, Cerrillo, entonces, eh, no, todavía como que no entiendo hacia dónde quieren llevarnos como país. Y eso... Ayer tuve una, una conferencia a nivel global que fue bastante. Eh, me gustó mucho poder participar porque había gente de las Naciones Unidas, había gente eh, española, había gente de distintos países y todos llegábamos a, a lo mismo: o sea,. Eh, Vamos a tener que reinventarnos después de todo esto y, y vamos a tener que empezar a cuestionarnos si realmente ese paradigma de la maximización de utilidades, la, la mínima inversión eh, cuando estás haciendo algo y la reducción de costo es válida o no es válida. Yo creo que, o sea, no la podemos cambiar, porque ese es el modelo que nos han enseñado. Pero yo creo que tiene que ser moderada, para que la gente se le pueda dar más oportunidades, y no que un grupo de personas concentre toda la riqueza de un país. ¿sí? Entonces, eh, porque todo lo que quieren, suponte, con, con ese modelo, es ganar el máximo dinero en el más corto tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Es que generalmente hace las cosas mediocres. hace las cosas a medias. ¿Por qué? Porque en vez de comprar, por ejemplo, un tornillo bueno, compras un tornillo que es malo, que es chino, y que te va a durar, suponte, lo estás atornillando y se rompe. ¿okay? ¿A cuánto a ustedes les ha pasado cosas, suponte, que compran a la salida del metro los cables para los celulares, que cuesta mil pesos? Y al final lo enchufas, te dura dos semanas y la, no funciona más. ¿Le ha ocurrido eso? No? Sí. Sí, profe. A todos nos ha ocurrido, ¿ok? Uno piensa y dice, no, este va a salir bueno, ¿ok? Pero no, no es así. Entonces, yo lo que creo que eh, eh, esto tenemos que... Tomarlo en serio eh, y pensar seriamente, ¿qué? porque la, la idea, a mí me gustó mucho, una, eh, una alumna se contactó conmigo a través de LinkedIn y me, me, me dio la gracia de que esta era una clase en la cual eh, hacía pensar constructivamente a las personas. Y eso es importante porque yo, mi deber es tratar de abrirle los ojos a ustedes para que no, no le metan el, el dedo en la boca como se dice. ¿okay? Entonces les voy a contar una pequeña anécdota. que eh, Yo postulé al cargo de director nacional del Instituto Nacional de Estadística y ayer me dijeron que no quedé. Yeah. He postulado tres veces. Y las tres veces, la primera vez en el año 2006, que, suponte, quedé en la terna, pero como no pertenecía a ningún partido político, no me dejaron. En el 2010 volví a postular. También quedé en la terna, era el mejor, me lo dijeron ellos mismos, en el consejo. Pero tampoco quedé porque no pertenecía a ningún partido político y pusieron a un caballero que cuando hizo el censo, para la, que, que fue todo un fiasco, eh, ni siquiera sabíamos cuántos chilenos éramos, y yo creo que todavía, todavía ni siquiera sabemos cuántos chilenos somos exactos. Entonces, y después sale este otro último director, y como ellos ya tenían mis datos, me invitan, okay, yo hago toda la postulación, creo que, creía que tenían toda la información que correspondía, y me avisaron ayer no el viernes me avisaron que no había quedado entonces yo reclamé le dije oiga sabe qué más me parece sólido que viernes, cuando ustedes tienen todas las, todas las credenciales mías he quedado tres veces o sea dos veces en la terna, ustedes me dicen que mi currículo no es lo suficientemente apto para este cargo entonces yo le, le, le dije si no me contestan el día lunes por ayer lo voy a hacer público y lo hizo público me contestaron, pero me contestaron una cantidad de tonteras que al final lo hice público y lo publiqué en un en diario. ¿OK? Entonces eso no cambia, porque al final suponte, el cargo del próximo director de línea va a ser un cargo político, como son los cargos también en el, en el Banco Central. Todos tienen que pertenecer a los distintos partidos políticos y por eso es que Chile no avanza, porque suponte, cuando los políticos se meten en temas económicos no, la, la economía no avanza ¿okay? es, es muy malo Siempre la, el, el, el, el dilema Digamos de, de nosotros De los economistas Es Hay que mantener las, las cosas simples Y no enredar la economía Porque cuando La política Se mete en los temas políticos que la crema. Es como la, la iglesia, se metió a ver el, el, el salario mínimo y sacaron que teníamos que tener un salario ético. Y ese salario ético, ¿qué es lo que saben ellos? ¿De qué es lo que es un salario ético? Cuando el salario ético era paupérrimo, que la gente no lo alcanzaba eh, absolutamente, para, para, absolutamente para nada, era como 150 y tanto mil pesos. Entonces, miren, a mí me da, eh, yo les dije a ustedes, no, no, no tomen de que yo esta clase es como eh, un poco crítica, pero no lo tomen a mal, porque después de todo lo que ocurra ahora, las cosas van a cambiar y van a cambiar para mejor. Entonces yo me siento feliz de que esté quedando la crema porque de esa manera es la única manera de que estos burros entienden. Entonces, disculpen la palabra burro, pero, pero viene de burrocracia. ¿ya? Entonces, tienen que entender de alguna manera, y yo creo que tienen que entender de que ellos se elevan a un nivel tan alto, que supongo que tú no puedes puede conversar con un ministro acá en Chile, Fíjense que tú, eh, hace el año pasado estuve en, en, en Kuwait y yo quería hablar con el presidente del Banco Central. En, llegué a la puerta y me dice, sí, está en el séptimo piso. O sea, me dejé mi credencial, subí al séptimo piso, le dije a la secretaria, oiga, quisiera hablar con el presidente del Banco Central. Sí, voy a preguntarle si tiene tiempo para atenderlo. Y entré y empecé a conversar con el caballero. Y aquí ni siquiera te responden los correos electrónicos, no, no te responden absolutamente nada. Entonces, realmente es, es frustrante tratar de hablar con una autoridad acá, porque no sé, se crea Dios, yo creo. Porque si no te atienden, es terrible. ¿Ok? Entonces, bueno, todos esos, esos detalles que tenemos que ir entendiendo de que suponte si si la gestión del conocimiento que es lo que lo que ustedes están que son las personas que van a tener que tomar decisiones correctas el día de mañana yo les dije hoy una persona tiene que tener una una apertura de mente mucho más grande y entender mucho más cosas de las que se entendían antes porque el mundo ha cambiado ya estamos inmersos en el, en, en el mundo globalizado y, y suponte que el día de mañana pucha, que tengan la suerte de que una, una multinacional los contrate. Ustedes tienen que hablar el mismo idioma que están hablando las personas en esa, en esa digamos, empresa. Porque si ustedes se ponen a hablar de reducción de costo, y le presentan a, al, al gerente un presupuesto con un, con un presupuesto menor que el que se presentó el año anterior, mira, vas a salir volando como un Sputnik por la ventana, porque generalmente en los países desarrollados, todos los años cuando tú presentas el presupuesto para el año que viene, le pones un 20% extra porque ellos lo único que quieren y te dicen mira me estás presentando un presupuesto menor de el que nosotros esperamos pero no vengas a final de año a pedirme dinero porque te va a costar el trabajo, entonces para evitarse perder el trabajo, ellos siempre ponen un 20% más porque pueden invertir dinero en investigación, en desarrollo, en comprar computadores nuevos, en subir los salarios, en dar bono, en, en que se haga un pozo común de vacaciones, para que la gente pueda tomar vacaciones cuando ellos quieran y no tener su ponte que esperar su ponte de los meses de verano y pueden eh, eh, tomar todo y tiene, acá se cierra todo Chile porque todo el mundo toma vacaciones entonces eh, ese 20% que ellos agreguen es justamente para mantenerse al día con la tecnología ellos están cambiando los computadores cada seis meses nosotros cuánto en, en las empresas cuánta ¿Cuántas veces se cambian los computadores? Yo yo he visto, yo voy a un retén de carabinero y el, el retén de carabinero todavía tiene unos computadores que tienen eh, unas letritas ver, verdes. ¿eh? Que son, pero de no sé de qué año serán esos aparatos, ¿ya? Que, que, que a mí me, me, me sorprende. ¿eh? Son como estar escribiendo en DOS, ¿eh? en DOS en BASIC eh, con un programa sumamente antiguo cuando ya estamos en el C -plus o Java o, o lo que sea entonces bueno eh, nos restringen en el desarrollo si nosotros no incrementamos los presupuestos porque si no incrementamos los presupuestos para el año siguiente la, la empresa se achica y no se agranda como lo hacen en, en los otros países. ¿okay? Yo le he hablado a usted de los de los incentivos que le dan en las la empresas en los países desarrollados para que no paguen impuestos. Le dicen bueno si usted es más productivo tiene dos opciones: paga impuestos o se los paga a sus trabajadores. Y al pagarle ese dinero a los trabajadores, trabajadores tienen más ganas de trabajar porque están ganando más dinero. Consumir y pueden disfrutar la vida mucho mejor que el resto de la gente, porque el, el dueño de la empresa dice: Escúchame, ¿qué voy a estar pagando impuestos cuando se los puedo dar a la gente que trabaja en el capital humano, que es el que me está haciendo ganar dinero? O sea, todos aquí ganamos, todos. Win-win, ganar-ganar, que eso lo han escuchado ustedes ya en otras clases. Entonces, ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Dónde, no, creen, ustedes, ¿dónde creen ustedes, suponte, eh, que eh, va el país? ¿Vamos para mejor o vamos para peor? Depende de las medidas que se tomen en el plebiscito. Porque además se puede llegar a, a un cambio de constitución, pero si la gente que conforma el dicho cambio de la constitución o la creación de una nueva constitución eh, van a ser los mismos de siempre o que tienen los mismos, el mismo el sea el mismo grupo de interés de siempre, no creo que se vaya a cambiar mucho. Efectivamente, yo pienso que suponte, si, si los parlamentarios están involucrados en el cambio de la Constitución no, no, no va a haber mucho cambio. Ahora, ahora si eh, partimos de la, eh, la hoja en blanco, ¿no cierto? ahí sí creo que tenemos más posibilidades porque van a ser personas que no están relacionadas con, lo, con, con, con las prácticas antiguas y... Eh, se va a poder hacer una constitución digamos a la medida de los ciudadanos, porque somos nosotros los, los interesados eh, como yo les comenté ustedes no habían nacido, pero cuando se hizo el cambio de la constitución en, en la época en lo no que año fue eh, la gente que votó está aterrorizada porque todos con, iban a votar a unos centros donde eran todos militares y te cortaban la, el, tu cedo de la entidad para que no fueras a votar dos veces y yo creo que ni siquiera nadie leyó la constitución de, de miedo que tenían de, de votar que no porque todos votamos que sí y le entregamos el poder a los parlamentarios y, el poder, y entregar el poder a los parlamentarios nosotros nos quedamos sin derecho a voto o sea sin derecho a, de voz no, tenemos, no podemos reclamar absolutamente nada, ¿por qué? Porque se pasan las leyes y después nos dicen, se pasó la ley. Y nos preguntaron algo, nada. Entonces yo creo que ahora con este, con este tema de que estamos cambiando un poquito más a, a la versión virtual, de redes sociales, siento, siento de que eh, si está siendo un poco más transparente después del, del tema del, de, la, de la injusticia social que hubo después del chico que saltó el metro tren por, porque subieron los 30 pesos, que no fue la razón real de, de que hubo esta explosión social Sino que era porque Chile simplemente había una, una inequidad tan grande Que al final eh, ocurrió lo que ocurrió, nadie pensó que esto iba a ser tan largo y también yo creo que nadie esperó de que se venir una, una pandemia eh, Y nadie pensó que iba a ocurrir todas las cosas que han ocurrido hasta, hasta el momento Y eso eh, es sumamente importante, como tú bien dices Para que las personas, si están dispuestos a realmente hacer los cambios Sí, Chile puede ser un gran país porque Chile tiene, tiene de todo. Chile tiene absolutamente de todo. Pero fíjese que. Sí, Dios? Para el, Para poder ser parte de la creación de la nueva constitución, ¿se supone que uno igual tiene que tener el respaldo de un partido político, o no? No, no necesariamente. No, en este, acá no. Es, es, es como. Este, porque lo que tú vas a hacer ahora nosotros vamos a ir a un plebiscito si queremos hacer un cambio de constitución eso es lo primer paso ¿okay? y, de, y después de eso si se aprueba entonces sí vamos a ir a hacer la, la constitución ok entonces primero que nada hay que ver si la gente está de acuerdo por eso que dice yo apruebo o no apruebo ok ¿Han visto ese eslogan? Sí. Sí, profe. Ok, entonces estamos en eso, viendo si la gente se está poniendo de acuerdo. Eh, hay discrepancia. A mí me parece que suponte dentro de la, de la gente que, que realmente está, digamos, bueno, no sé. Eh, no sé cómo, cómo llegó a ser parlamentario, pero, pero el tipo eh, de apellido Osandón es el que está eh, exigiendo de que se haga una nueva constitución. Hay otro señor que es Arboe, que lo escuché en una entrevista en, en una radio, que el tipo dijo, mira, si no se hacen todos estos cambios y todas las cosas que la gente está, solo, está, está Bien, estamos llamando a una nueva explosión social apenas se termine esto de la pandemia entonces cómo nosotros con, con, con el conocimiento que estamos aprendiendo ¿sí? logramos dar ese salto que Chile es el salto que necesita para poder llegar a ser un país desarrollado y cambiar este paradigma de, de tratar de no sé si decir eh, explotar puede sonar, puede sonar feo, pero, pero tú tienes que darle oportunidades a tu capital de trabajo para que la gente salga adelante. Yo le dije, yo, yo, yo no lo trabajo, suponte eh, a, a otras personas. Yo, yo postulé, por ejemplo, a este cargo de, de la alta dirección es porque monte a mí me gusta validar cuál es mi precio. ¿okay? Porque cada vez que yo quedaba en la terna, tú sabes que ese es tu, tu, eh, lo que tú vales con los conocimientos que tú tienes. Pero ahora contestaron simplemente que no valgo nada, porque lo que me dijeron, no, su currículo no vale nada. Y si ustedes miran aquí detrás mío, miren la cantidad de títulos que tengo con doctorados. NBA y todas las leceras ¿okay? entonces eh, yo pienso de que eso lo hice única y exclusivamente Esperemos un segundito, que están llamando puede ser alguna de la universidad Ok, disculpen, pero me están llamando para venderme acciones. Es el momento de comprar acciones, porque están super, han caído las acciones de una manera increíble, entonces hay que comprar acciones, hay que comprar dólares, todo está muy bajo, el dólar va a subir más, arriba, más, más de mil pesos. Es extremadamente muy bueno eh, lo que está ocurriendo. Malo, para mucho, pero bueno para la gente que le gusta invertir ¿okay? y que tiene dinero por supuesto ¿ya? entonces eh, pero eh, en este minuto las acciones están rentando en un periodo normal las acciones rentan entre un 19 y un 21% y hoy con la crisis están rentando en un 89% ¿OK? Eso es una alta rentabilidad. Y por eso que hay que comprar acciones. Porque suponte al comprarlas tan bajas, tú esperas un tiempo y las vendes a un precio mucho más alto. ¿OK? Bueno, pero volviendo al tema de, de la gestión del conocimiento, ¿quién se acuerda en dónde quedamos? Habíamos quedado en el tema de las políticas fiscales, profe. Ya. El impuesto, si no me equivoco. Eh, los impuestos, exactamente. Ya, voy a, a compartirles la, la presentación. Mm. Ok, todos quedaron claros con las políticas monetarias, ¿no es cierto? Sí, profe. Vale. Sí. Y después estábamos con las... Oye, ¿alguien sabe si, si este software tiene una pizarra o no? ¿O se puede escribir sobre con un lápiz de esto electrónico? Que sí. Eso lo desconozco ¿Quieres escribir sobre el, el, el PPT o, escribir, o dibujar? Eh, eh, sobre el PPT No, yo creo que se puede cualquier cosa que, que pueda compartir O sea, que, que pueda escribir sobre el PPT en su computador Porque usted puede compartir la pantalla Ah, ya, yeah, perfecto Entonces, no sé bueno, pero ustedes están viendo en este minuto la, la, la pantalla mía, ¿no es cierto? Sí. Okay. Bueno, entonces, miren, nosotros hablamos del, de la, del gasto fiscal, ¿ok? Se acuerdan que habían dos corrientes de pensamiento, por, de pensamiento económico, político, como quieren llamarlo, ¿ya? Eh, filosófico, ¿ya? Hay tres escuelas siempre de pensamiento en las cuales la, la gente tiene que tomar decisiones y ver si uno es conservador o es liberal. Yo le hice varias preguntas a ustedes si estaban de acuerdo con, eh, con, con el divorcio, por ejemplo. Varios me contestaron que si estaban de acuerdo, entonces se tienen que considerar que son liberales, ¿cierto? Ahora, si tú piensas que eres conservador ¿ya? y eh, no aceptas el... ¿cómo se llama? O oh, si tú eres liberal... ...pero no acepta el aborto, por ejemplo, eres conservador. ¿sí? Entonces, uno tiene que cuestionarse para qué lado uno apunta. Yo creo que hoy, eh, y como yo les dije, no, nosotros después de, de muchos años de, de ir aprendiendo... ...porque la gestión del conocimiento es aprender de, todo, de toda la historia... Llegar a un punto de decir, mira, ¿sabes qué? Eh, los conservadores no pueden manejar las cosas bien y los liberales solos tampoco las pueden manejar bien y el marxismo se, dio, se demostró que no, no, no funcionó. ¿Bien? Tuvieron que mezclar los conservadores con los liberales para que llegaran a un acuerdo y poder trabajar en conjunto. Pero, pero ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Acá a nosotros nos ocurre de que suponen los conservadores y los liberales nunca llegan a acuerdo. ¿OK? Entonces, si tú te fijas en las políticas monetarias, ¿OK? que son conservadoras, y se con, se, se, se ven eh, contrarrestadas con las políticas. Pública, del gasto público que son las, los liberales eh, ellos manejaron por ejemplo la, la gran depresión de los, años, de los años 29 justamente con las políticas fiscales porque las monetarias no sirvieron entonces tuvo que ingresar a intervenir el estado para que Estados Unidos se recuperara Generar la suficiente mano de obra y para que eh, Chile y, y todo el mundo volviera a tener un crecimiento yo les mostré en, en, la, en, en la pantalla anterior se la voy a mostrar aquí en 1982 crecimos un menos catorce por ciento ok en, en, la, en la gran depresión del año 29, nosotros crecimos un menos dieciocho por ciento entonces y hoy en Chile a la fecha de hoy Dicen que tenemos un desempleo de un 8,6 Que yo les acabo de decir temprano De que eso no es así que Están diciendo de que tenemos un eh, Chile ha crecido menos Como a 3% a la fecha O sea, en el primer trimestre del año crecimos un menos 3%, ¿ok? Son los tres primeros meses, ¿ok? O sea, ¿cuánto iremos a crecer a final de año? Es la pregunta. Porque si seguimos a este paso en el que cambien un día la política, al otro día la cambian, abren, cierran, que volvamos a la normalidad, que no volvamos a la normalidad, es porque justamente ellos no saben qué es lo que va a ocurrir y, y cómo lo vamos a solucionar. Entonces están con una incertidumbre porque no entienden de que lo que deberían hacer es justamente tomar la decisión de llamar a los diferentes partidos políticos, llamar a todas las autoridades, a los parlamentarios, llamar a la gente que toma decisiones y decirle, oye, tenemos que ser más agresivos con todas las políticas de, del Estado. Y tenemos que gastar más dinero y tenemos que hacer lo que me faltó explicarle a ustedes, que era el tema de los impuestos. ¿okay? Si ustedes se fijan acá, bueno, TX quiere decir taxes, que taxes significa impuestos en inglés. ¿okay? La R es de recaudar. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar acá en nuestro país de alguien que diga que van a bajar los impuestos o los van a subir? Vamos, Tomás. Habla. Se puede escuchar al presidente decirlo alguna vez. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que iba a bajar los impuestos. Iba a bajarlos. O iba a subirlo con la empresa. Pero, es que. ¿Pero qué dijo? O sea, ellos están diciendo, en, desde, desde mi punto de vista, lo que yo he escuchado. ¿Okay? es que le van a prestar dinero ¿okay? a las pymes, que es nuestro mismo dinero, ¿okay? que se la van a prestar con una tasa de interés más baja, ¿okay? que tiene que ver con las políticas monetarias, pero no han hablado de los impuestos, ¿okay? supuestamente en el gobierno de Michel Bachelet acuerde que se iba a hacer tres reformas, una reforma de los impuestos para que las grandes empresas pagaran impuestos, ¿okay? que, que pagaran los impuestos que le correspondían, ¿okay? no es que pagaran más impuestos sino que es un impuesto de acuerdo a las ganancias. ¿okay? Uh -huh se habló de que se iba a hacer una reforma porque se quería que Chile volviera a tener educación gratuita, ¿correcto? Sí. Y también se iba a hacer una reforma a... no, no me acuerdo cuál era la otra reforma estructural que se iba a hacer, pero, pero era relacionado con me parece, con las AFP. ¿okay? Y que al final fueron cuatro años perdidos porque... Ella quedó sola y nadie la apoyó. Pero hoy, ok, suponte, nadie habla de los impuestos, porque si tú piensas, ustedes que están estudiando ingeniería comercial, Pero están en, ¿sí? No, que Piñera quería bajarle el impuesto, no me acuerdo si lo bajó. Pero era como de sus promesas que, iba, que había hecho, que iba a bajar los impuestos a las grandes empresas. Ah, claro, pues sí, lo dijo, pero no lo hizo. Entonces, por eso es que los empresarios están enojados con él y no lo han ayudado absolutamente en nada. ¿Okay? También le hizo una promesa a los militares que lo iba a sacar de Punta Peuco y tampoco lo sacó, entonces los militares también están enojados con él. ¿Okay? Entonces, al final, este caballero también se está quedando solo yo creo que está guiándose con eh, el ministro del interior, Blumen, la, la ex intendenta, una señora de pelo negro, eh, que quedó como vocera de gobierno, y, eh, lo, lo, y Ma Mañalich, creo que son los, los cuatro fantásticos. ¿eh? Entonces, o sea, si tú dices algo, si tú haces una promesa, porque se acuerdan cuando nosotros hicimos el análisis estratégico y vimos, y nos preguntamos, geopolíticamente, si estábamos cerca o lejos del mundo, si políticamente estábamos bien, si macroeconómicamente era un país donde se podía invertir, si la micro, ec, microeconomía, los salarios eran tan malos que había que preocuparse de eso, y tú vas identificando los problemas como el medio ambiente, que tenemos un grave problema. Entonces tú puedes enfocarte en eso, pero estas personas suponte, se vuelven en, en una retórica en la cual eh, dicen que toda la gente que está eh, asociada a la explosión social que ocurrió, prácticamente todos somos criminales y delincuentes ¿okay? y extraterrestres también. ¿Ok? Entonces, pero yo no he escuchado, porque ellos podrían haber solucionado todos estos problemas de los cuales estamos conversando, porque es súper, es súper fácil. Si tú subes la, la tasa de impuestos, la, que son la TX, ¿Ok? Si tú subes los impuestos, tú vas a recaudar menos dinero, porque las porque la gente evade y elude los impuestos cuando te los suben ¿sí? entonces yo creo que la gente no, no, no está bien asesorada o simplemente no entiende nada de economía y de ingeniería comercial y de, esta, de esto que lo estoy conversando ¿sí? porque al recaudar menos dinero si, si, si tú subes los impuestos y la gente elude y evade recaudas menos dinero, entonces no puedes hacer gasto fiscal, porque el gasto fiscal cae, las inversiones caen, o sea, no puedes hacer carretera no puedes hacer eh, puente no puedes hacer escuelas públicas, eh, todo lo que tenga que ver con gasto público no puede. Se cae el consumo, la demanda del dinero, los precios caen, el desempleo sube y la inflación baja. ¿sí? Pero si una persona como lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, bajan los impuestos y todo el mundo queda feliz. Porque al bajar los impuestos, la gente paga los impuestos gustosamente porque no te duele. ¿Ok? Entonces, se recauda más dinero, hay más gasto fiscal, las inversiones suben, el consumo sube, la demanda del dinero sube, los precios suben, el desempleo cae y la inflación comienza a subir paulatinamente porque ustedes saben que la avaricia... Es, es parte del, del ser humano, o sea, siempre quiere ganar un poquito más, ¿sí? Pero si nosotros, después de, lo que, de todo lo que estamos pasando, nos damos cuenta de que estamos encerrados en la casa y no, no te sirve la plata, no te sirve nada, si, si no puedes hacer nada, se, se cae en los sistemas, eh, trata de hacer una transferencia en el banco, eh, trata de mover tu dinero de un país a otro, no te dejan, eh, te, te tramitan tres semanas, hacer una transferencia, no puedes pagarle a los países que tienen compromiso, cartas de crédito, en los otros países. Entonces, todo, se, imagínense que eh, China anunció que no iba a hacer más transacciones en dólares, ¿okay? que las van a hacer en el yuan. Si la hacen en yuan, ¿ok? es una moneda que es muy poco estable y eso, nadie va a querer hacer negocios con ellos. Porque nadie está seguro si les van a pagar o no les van a pagar. En cambio el dólar sí está solidificado y todo el mundo hace sus transacciones en dólar. ¿ok? Entonces quiere decir que el dólar se va a fortalecer. Fortalecer quiere decir que suponte que nuestra moneda chilena se va a devaluar, va a costar menos y el dólar va a ser más fuerte. O sea, el dólar va a ser tan fuerte que venir a invertir en Chile eh, va a ser muy bueno porque un dólar te va a costar como. Eh, vas a poder invertir dos veces de lo que inviertes en cualquier otra parte del mundo. ¿Ok? Entonces, est estos, estos datos son los que nosotros tenemos que manejar para tomar las decisiones con fundamentos y cuando alguien les hable ¿eh? como yo les dije en, en una oportunidad eh, si alguien me dice que tenemos una economía neoliberal ya eh, no lo pueden decir porque que ser una, tendríamos que tener una economía liberal y lo menos que nosotros estamos viendo en este minuto es que el Estado intervenga en todo lo que se está haciendo en el país. ¿OK? Están dejando como que cada persona se salve como pueda. ¿Alguna pregunta? Hello. profe, eh, los impuestos no afectan las tasas de interés que fija el Banco Central. Los impuestos no afectan, sí. Eh, depende, depende. Porque suponte, si el Banco Central baja la tasa de interés, ¿correcto? Se supone que deberían bajar los créditos hipotecarios el, el interés que tienen, ¿correcto? Sí. Entonces, tú, entonces tú pagarías menos impuestos. Sí si afectaría. ¿okay? Pero, como... No está ocurriendo lo que debería ocurrir a través de, de estas ecuaciones. Si tú te fijas, el Banco Central bajó la tasa de interés y los bancos hipotecarios subieron la tasa de interés para los préstamos para comprarte una casa o un departamento. ¿OK? Entonces los impuestos van a subir. Porque si suben los, los créditos hipotecarios, pagan más interés paga más impuestos. Yo entiendo. Entonces, en teoría deberían bajar los impuestos, pero no está pasando nada de eso, ya que la tasa de interés de los créditos hipotecarios no, no han bajado. Exactamente. Así es. ¿Sí? ¿Les queda todos claro? Sí, profe Bien. Sí. Entonces... Excelente Ya Seguimos Estamos hablando ahora De, de la microeconomía La microeconomía de 5 dólares Que se producen en Chile un dólar se exporta Que es el cobre La fruta y el vino ¿Qué? Y 4 dólares se quedan acá en Chile Esos 4 dólares Son las pequeñas y medianas Empresas Que no tienen el capital de trabajo para primero que nada certificarse en las ISO, ¿ok? ¿Saben lo que son las ISO, ¿no es sé, cierto? Sí, eh, profesor. ¿Ok? Ellos no se pueden certificar porque son muy caras. Entonces no pueden exportar sus productos al extranjero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno eh, eh, trata de que, eh, ojalá, que aquí en Chile supongo que la Corfo, todas estas instituciones que tienen que ayudar a la pequeña y mediana empresa, eh, les ayudan realmente a certificarse, porque si nosotros llevamos productos a la Unión Europea, los van a devolver porque no están certificados, ¿okay? Si queremos llevar productos a cualquier parte del planeta, los van a devolver, porque no están certificados con la ISO, bueno, la ISO 14000 era la más, la más baja, ¿ok? Ahora ya van como en la 35. ¿okay? Entonces, eh, eso eh, es lamentable, porque suponte no nos deja que Chile pueda innovar, no puede, o sea, todo ese mercado se genera solamente aquí en Chile. Y se hace intercambio, o sea, eh, tú vas a la Vega, ¿no es cierto?, o al mercado central, y eso son solo la gente que tiene productos súper buenos que podría exportarlo pero no puede porque no, tiene, no están certificados. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros Aquí es por qué uno tiene que saber cómo moderar los costos y mantener un valor agregado a nuestros clientes y por qué tenemos que proveer los precios apropiados de acuerdo al, al valor que nosotros creamos. ¿Profe, esos costos incluyen el pago a los trabajadores de la empresa? Sí. Entonces se podría decir que moderar los costos por el tema de que ten, darle un sueldo digno a nuestros trabajadores y estén están felices trabajando. Así es, correcto. Y el valor agregado es para la fidelización de nuestros clientes para que no nos cambien por otro. Para que no nos cambien por otro y poder innovar, ¿ok? Porque acuérdate que el valor agregado, la fórmula era investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, ¿ok? Y si tú tienes, si tú estás mejorando siempre el valor agregado o lo que, lo que tú me decías, fideliza definitivamente a los clientes porque ellos siempre van a querer estar contigo porque tú estás entregándoles lo mejor. ¿Qué? Entonces, ¿y por qué nosotros tenemos que darle los precios apropiados de acuerdo al valor que nosotros creamos? O sea, si nosotros tenemos y hacemos un producto o sea, la, la idea es de que le demos el precio que corresponde y que no le cobremos sobreprecios a las personas. Fíjense que Chile paga en internet, es el país que paga más caro internet en, el, en, en todo el mundo. Y, y una internet que es muy mal. Pagamos cuando vamos a ver un concierto bueno, yo nunca voy a ver conciertos, porque son muy caros. Entonces, somos el país que pagamos el precio más caro por ir a un concierto. Pagamos el precio más caro por ir a ver una película al cine. Pagamos los precios más caros en, en, en luz, en gas. O sea, todo en benzina. Todo siempre es más caro que todos los otros lugares. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar la vida nosotros si los precios que ponen las empresas no están de acuerdo al valor de, del, del costo marginal en que fue creado? No se puede, es imposible. O sea, toda la gente, tú vas a tener que... Clientes, pero van a ser clientes. ¿Ustedes han escuchado la ley del 80-20? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes Yo saben no. que el 20%? Alguien me la explica. La ley del 80-20 es que el 20% de tus clientes son tus clientes fieles. Y que siempre vuelven a comprar a tu negocio. Y tú tienes que invertir dinero en esos clientes. Porque el 80% va una sola vez y, y no vuelve nunca más. ¿Okay? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para que les quede claro todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que llegue, ¿no es ¿cierto? Si nosotros, si nosotros somos justos y le damos a todas las personas una, una, digamos, un acuerdo digamos un precio que sea justo no nos vamos a tener que solamente concentrar en el, en el 20% de los clientes sino que ahí ya podríamos eh, eh, estar invirtiendo dinero en el 100% de los clientes porque sabemos que con los precios que nosotros les vamos a dar siempre van a regresar donde nosotros entonces hay que cambiar eso ¿Ah? pero acá siempre suponte ese 20% que regresa pero bueno, regresa porque, porque a lo mejor tienen un acuerdo firmado eh, tienen eh, suponte eh, muchos clientes de grandes empresas ustedes saben que los hacen cotizar tres veces para que te compren eh, grandes cantidades de productos Correcto? Las tres cotizaciones. ¿eh? Le dicen a la secretaria que cotiza en tres empresas. Pero esa persona que llama ya tiene un acuerdo porque le pagan una plata para que les compre el más barato. O, me, o, o le dice a esa persona, mira, tengo estos tres precios, dame un precio más barato y yo te los compro a ti. ¿Okay? Y ahí ya comienza, digamos, la, la distorsión de la calidad. Porque eso no corresponde. O sea, lo que corresponde es como se hace en todos los países desarrollados, en los cuales tú, haces un, tú firmas un contrato con cualquier empresa, haces una alianza estratégica, le dices, mira, yo voy a hacer un contrato contigo por 10 años, pero tú me vas a mantener el precio de acuerdo a la inflación, pero tú me tienes que permitir tres veces cotizar con distintas empresas para ver si tú me has cambiado los precios. Y si me lo has cambiado, yo tengo la posibilidad de ir y comprar en otra empresa. ¿Ok? Una alianza estratégica, a largo plazo. ¿Les queda claro esto? Sí, profe Excelente. Costo, valor, precio. ¿Están nuestros costos lo más bajo posible? ¿Tienen valor agregado a nuestro producto? ¿Están nuestros precios adecuados? Lo que recién estábamos conversando. Eso se mide... Mira, todas las escuelas de negocios en el mundo se, en, en vez de tener suponte eh, la como como máxima eh, la eh, los, en el costo más barato la menor inversión suponte y eh, la maximización de las utilidades en los países desarrollados lo que te enseñen a ti en, en negocio que tú tienes tres estrategias una estrategia de costos la otra es de valor y precios okay entonces si tú tienes esa, esas tres premisas okay uno tiene que tener súper claro de que este es el cuadro que tú haces okay si ustedes se fijan el círculo del centro son las ganancias ¿Bien? Y las ganancias es de que tú debes, deberías de tener, suponte, asignado un número, que aquí yo le puse un 10, 10 en costo, 10 en valor agregado y 10 en precio. ¿Bien? Pero si tú, por ejemplo, baja los costos. ¿Bien? ¿Qué pasa con la empresa? La empresa se achica, ¿no es cierto? Y si se achica la empresa, la ganancia también se achica. Pero ¿qué pasa en el proceso de reducir de costo de 10 a 8? ¿En ese proceso qué pasa? ¿Aumenta la demanda? ¿Aumenta la demanda? No, pues acuérdate que cuando tú hablas de reducción de costos en una empresa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Despedir gente? Despide a las personas para reducir los costos. ¿Ok? Porque no los precios, acuérdate que los precios están en la otra punta. ¿Lo viste? Si ¿Sí te diste cuenta... Si tú bajaras los precios, entonces aumentaría la demanda, ¿Okay? Sí, profesor, eso, eso estaba pensando al disminuir los costos, pero Exacto. lo otro. Eh, pero, pero lo entendiste, que es lo importante, ¿ya? Y que no te, no te confundas, suponte, porque estamos tratando de, de, de asimilar, suponte, la diferencia en, en los temas de cómo se toman las decisiones en otras partes con las que nosotros tomamos acá. Entonces cuando nosotros hablamos de reducción de costo, nosotros lo primero que hacemos es despedir a los trabajadores. Y al despedir a los trabajadores quiere decir que la empresa se achica y no podemos ofrecer la misma calidad porque tienen menos gente para hacer las cosas. ¿okay? Y al despedir a las personas tú haces un daño social. ¿Por qué? Porque al despedir a un trabajador, suponte tú dejas a una persona que tiene que alimentar a su familia. ¿Ya? y esa familia puede ser cinco personas entonces si tú despides a 400 trabajadores no son 400 trabajadores que tú dejas sin trabajo son 400 familias suponte que no tiene, no van a tener sustento ¿ya? y al hacer eso el el daño social que tú haces es de que la suponte lo primero que ocurre es que aumenta la delincuencia porque la porque una persona sin pega tiene que salir a por último, a robar porque tiene que alimentar a su familia. ¿Ok? Entonces, aumenta la delincuencia, aumenta el alcoholismo, aumenta el, mal, el maltrato suponte, intrafamiliar, aumenta eh, la droga adicción porque es tan dañino lo, esa reducción de costo que yo les comenté en, en una clase anterior. Si tú despides en los países desarrollados a un trabajador, tienes que ser estar muy seguro, pero muy seguro, de por qué razón lo vas a despedir. No es, no es por acá, en, en, en nuestro país, dicen eh, por razones, no sé, de la empresa, algo así dicen. ¿eh? Allá, si tú no tienes una justificación real, y que está despidiendo a, a ese trabajador, el, el representante legal o el gerente general va preso, va a la cárcel, tiene cárcel. ¿sí? Entonces piensan mucho en no despedir a la gente. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una justificación grande, digamos, eh, hay 30 millones de empleados, pero obvio, o sea, tú no puedes mantener a los trabajadores porque la economía estadounidense es súper grande y la gente eh, está desempleada porque salen a buscar mejores oportunidades. En, en, en los países desarrollados tú puedes, en tres días puedes tener otra vega en, un, en otro lugar. Aquí en Chile hay mucha gente, fíjate que yo conozco, que llevan sobre dos años buscando trabajo y al final no terminan trabajando Nunca en lo que ellos estudiaron, sino que están trabajan manejando Uber, de recepcionistas en, en un hotel, pero porque no tenemos industria. O sea, aquí lo que cabe es decir, o trabajas para los grandes empresarios, o trata de ser emprendedor y trabaja para ti mismo. ¿sí? Porque cuando se habla de reducción de costos en los países desarrollados, quiere decir que tú tienes que medir cuánto es la rentabilidad de tu empresa para que puedas sacar dinero de esa rentabilidad e invertirla en los costos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad. O sea, tú inviertes dinero en los procesos. Eso es reducir costos. Invertir dinero en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad. ¿Okay? Nosotros despedimos a las personas. Hay una diferencia. ¿Ok? ¿Entienden el concepto, no? Sí. Les queda claro. Oye, se nos está pasando la hora. Tenemos que hablar de un tema importante. Tenemos que eh, reponer la clase pasada. Eh, ¿Cuándo creen ustedes que tienen tiempo para poder hacerlo? Habría de coordinar con los horarios de todos, profesor. Eh, Pero podría ser, suponte, esta semana. ¿Ser cuándo, profe? Esta semana, tratar de recuperarla esta semana. Se sí, ponte el sí, jueves. El, ju el próximo jueves se ponte. ¿Ah? Sí, profe, o sea, hay disponibilidad esta semana. Excelente. Mire, dígame usted si, por ejemplo, podría ser el día, no sé, sea, sí. eh, el mismo, el mismo jueves, podríamos empezar una hora antes y, y terminar una hora después. Tengo clase de una hora antes, profe. Yo, clase, clase. yo también, profe. ay ah, y, y cuándo, suponte, o sea, ¿qué día nadie tiene clase? ¿A qué hora? Pero podría buscarnos una hora después. Si tienen clase antes, buscamos una después. Eso, hagamos eso. ¿Es horario protegido? ¿El miércoles en horario protegido? ¿El miércoles también? Yo al menos no puedo una hora después del jueves. Entonces, entonces, ¿el miércoles pueden? Sí, profe. ¿El miércoles pueden hacerlo sí. a esta misma hora? ¿Cuál sería a partir de la once y cuarto, profe? Once y cuarto, sí. Tengo clase. Yo también tengo clase. miércoles, hoy, ¿cuarto es el horario protegido los miércoles? Uh, sí, yo no tengo nada. Bueno, yo no tengo nada. O ¿Son sea, miércoles a las 2. To... Profe, el miércoles a las dos y cuarto nadie tiene clase. Ya. El horario protegido. Perfecto. Entonces, el miércoles... Ya a las 2 y cuarto. Bueno. Ya yo lo voy a poner en el calendario. O sea, mañana a las 2 y cuarto. Mañana a las 2 y cuarto. Ok. ¿Les parece? Oh, cabrón, sí, profe. Gracias. Gracias. Mira, eh... Yo, yo he estado conversando, tuvimos una reunión con el vicerrector y está la mayoría de los profesores de, de, ¿cómo se llama? de ingeniería comercial y, de, y de, los posgrados de la, de la facultad. Y, y la verdad de las cosas es que ellos dijeron que tratáramos de hacer la vida la un poquito más fácil a ustedes porque ya... Eh, está un poquito complicada con, con tanto cambio que se ha hecho. Entonces yo pienso que desde mi punto de vista yo quisiera hacerles una, un ensayo final ¿ok? de todo lo que hemos hablado. Y ese ensayo final va a consistir en una página. Cada uno me va a escribir lo que piensan ¿Qué es la gestión del conocimiento? ¿Ok? Porque ¿cuántas clases más nos quedan? No, hartos, profe. Nos quedan hartas, ¿no es cierto? Entonces, si a ustedes, suponete, si a ustedes le, o sea, tiene que ser un acuerdo general, ¿ok? ¿sí? Porque suponte la nota final, yo se la repetiría, digamos, como en los exámenes que se van a, que se deberían, eh, porque uno pone la ponderación de las, de las notas que se deben, deben tomar. ¿okay? Entonces, eh, lo, que, lo que podríamos ver es, si todos están de acuerdo, hacemos la nota, la, la nota final con en el ensayo, que sería una página. ¿ok? Y esa yo la replicaría en las notas que tienen que ir, suponte, creo que son dos, dos exámenes, ¿no? Son dos solemnes y un, y un porcentaje de controles. Por eso. Yo le pondría la, la misma nota en los controles y en, do, en las dos. Solamente. Profe, ¿y la posibilidad después de dar o hacer otro ensayo o algo, si es que nos llegara a ir mal en el ensayo? No les va a ir mal porque todos han estado presentes y por todo lo que me han comentado y me han escrito, yo creo que va a ser bien difícil que les vaya mal. Ok. Pero, profe, entonces sería una sola nota en todo el semestre? Una nota que se repetiría, digamos, en, en los controles. ¿Ok? Y en las dos solemnes que tienen que tomar. Mm, ya. Yeah. Siempre y cuando estén todos de acuerdo. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Acuérdense que esto es, yo necesito que usen su cabeza. ¿Ok? Y que piensen. Y, y que pongan en, su, en esa hoja lo que ustedes piensan. ¿Les parece? <risa> Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Excelente. Ya, yeah. entonces nos veo mañana a las 2. Ok. Ya, yeah. chao, profe. gracias. Gracias, profe, chao. Ya okay. Que estén bien. chao. Chao.